Ahora el contacto con vale? da, programa educativo en ingurban lugar en Natal sobre ser ¿vas publica tu laco currículum, decreto a cada tuak, Eta Etadamos en chocolate o targuitas una hartse el buruaréquine do en mango ¿vale? Emen de cosue, pule ahor que es penal en el vídeo, etad cuero código Galderada, no lotu todos. Gure programazio didaktikoak eskuzak currículum de bai? Bueno, leningo está bien. Decreto en chocolatea o un dobleto en limpiada. Va? Ordue. etapa ditu? Aurrezkuntza las rosas. Lhk y dvh deitzen dana oinarrizko arisko urdinez. Eta verdes. Zer da? Argitaratuta Arguitaratuta, Dagoenat. batetik de dekretuak, ¿Vale? Alingus de TV Arguitaratuta, eta, dausena gainera boletín oficial del país Vasco argitaratuta, Arguitaratuta. ¿Vale? Eta, hemen de Pogo, ahora escunzaco, decreto a Euskera, MN herderas. Oñar escunzare en currículum decreto a Eta, bachiller, bocóe, gondala, travitean, Dago, argitaratuta, Hemen dekogu, dekretua euskera, erdegaz. Baina, honekin batera, agertu dira ere, dekretua osatzen duten kurrikulum orientatzailea. Guk esaten dut seguna kurrikulum garratua. Ahorra eskuntzako kasuan estago. Oñadizko eskuntzaren kasuan badago euskeraz eta gastelera. eta, eta gastelera. Bueno, si desverdintas un dado de agua en arte, alguien un dado de agua en arte, alguien que cobara asalte. Si desverdintas un de agua ver a la caridad, estavo garaturi. Va. Aguindus de TV Arbana dirá, Biédemutang, el itudá, Lenirumenito en hora y mi, bi. Biétapetá, mantén encendado rescucha, dirá, Eremuka, etapa con el eta evaluación y eta adiestráslea eta eremuca eta cicloca eduki bloquea garátrek eta emen shampoo du badusue bakari pildora bat baile batetik aurrekunzat ikusteko ba xela lotura dauskaten oinarrizko competencia Haur eskuntzako eremuekin, lehen eskuntzako arloekin Eta derrigorresko bigarren eskuntzako ikasgaiekin Esgaltzeko hainbeste terminologiarekin Eta hemen dekogu adibide bat Hemen dekogu etapako buru bat Eta dekogu lehen edukiak Eta horrekin lotuta dagoen evaluazioide dispidea, Eta adierazleak Ahora es Kunza. Vayan Bagoas, Lenes Kunzara, Ser Dio de Bueno, Aguindus de TVA Granada, etapa con el Gulba, etapa con evaluación de Spiria, que ahora se agarre Maya y de Tustenac, eta Eduki bloquea, va a daude aipatuta, ez es daude garatuta. O sea que en disute, se bloquea dosse, bañabarúan es daude, se rendaba. Baña begiratzen badagu, currículum garatuan, proposatzen dana, baina, badekoguz, datu gehiago. Etapako verde, mantentzen dira berdin, baina, badekoguz no de bat, le 2 ziklotan banatzea proposatzen dute. Lehenengo 2 garren eta 2 garren maila lehenengo zikloan, laugo 6, 2 garren zikloan. Proposamen bata. Proposamen horretan, onarrituta, Asaltzen dira evaluación y eta etalor eta ciclocaire ere salteñir dira eduki blokeak ya garatuak. obeto y custeco auda alídes matemática le cicloa auda etapa co el burua etapa co el buruanetín hay etapa buscar evaluación evaluar Baina, currículum gratuito, egiten duena da, evaluazio despedeao, se astu irugarre arte, hemen ikusten dozu que te eta gainera, aipatzen ditu, honekin batera, lortu obtuve diren allerasleá, aslea. deiro, edukietan, vale, va carete a verte malimada, vigarren mucho, se va que y que tac, oraña, esa o se proposa atendue, Baina beti. Eukibar mugu guruban, Hemen daguena propulsamenba besterik estara. Honexer esan nahi du. Ba, edukiak zehaztea. E-dota. Evaluazio alierazleak zehaztea. edota, Evaluazio irizpideak maileak atzea. Gelditzen dala gure esku. Autonomia pedagogikoaren esku. Hau, LH da. Baina, baina din dagoaz, debe ba, gausa kaputxola diferenteak badira. Zer gaite? Etapa cuelgura berdin, LHM Besala. bezala. Baina hemen, su dispidia, maya adierazita daude. ¿Vale? Eta, mayaca eduki bloquea, garatu gabekoak, aginduz bete Proposa Menean, proposa tu veguida, tu consulta, tu proposa menadana, etapa cuelgura berdin mantén encendida, vaya, maya ka, este Geitu egin zaizki lorpen arirazlea. eta mailaka eduki bloea garatuta daude. hobetu letzeko. Hau da matemática de BH bat Arribide txiki bat. Artu dugo tamako helburu bat. Aginduak agertzen da evaluazio irizpide bat lehenengo mayaraco. Proposa evaluación y idispide bat niñeda da baina zer gaitu dute. Lorpen aideras lea. ¿Vale? Eduquieta, en membacarica de cinda, ALGEBRA remblaque, sembacia que talgebra. Vaya, va garatua. Betiere, PROPOSAMEN BAT BESTERIK Bueno, estanan. Bueno, bachi, ETA este curriculum batea narguita EGON taegon, debe hacer quin bat dato gustis. Seres duone. Baitare, a bailaré, ver alguien nos direla de arden ditugunatara eta currículum agaratua, orain encerratán ikusi ditugunak Bai, ordua, DBH eta vachyerua, oso antzeko egitura dúcti. Bueno, hau es que eskerrik asko, gehiago nai sartu el vídeo neta, eta badakizue, aquí eta programa si va, irá